El sector turístico ha experimentado intensos altibajos en los tres últimos años y el horizonte ahora es alentador. En el último trimestre de 2021, los residentes españoles viajaron un 111% más que en el mismo periodo de 2020 y el gasto en ese año aumentó hasta casi un 54%. Estas cifras marcan un camino de recuperación y de ganas de seguir disfrutando y descubriendo destinos por parte de los usuarios. Las marcas del sector travel trabajan la conexión con las personas para recordarles o descubrirles qué destinos, alojamientos o servicios pueden ofrecerles. La publicidad programática se configura como una solución para encontrar a la persona idónea en el momento y en el lugar adecuado. Y es que un estudio de Zenit Media apunta a que la inversión en publicidad digital aumentará hasta un 36% este año y casi un 20% el que viene. No todas las marcas lo hacen igual ni tienen las mismas estrategias. En Tendencias en Publicidad Digital en el sector travel reunimos desde marcas que acaban de descubrir qué es la publicidad programática hasta otras que tienen sistemas altamente desarrollados. ¡Comenzamos! Alejandro Alemán Responsable de Data, Analytics e Inteligencia Artificial en Grupo Hoteles Barceló. Entrevistado por Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD. Hoy tenemos el enorme placer de contar con una empresa referente en el mundo del turismo en España y también fuera de nuestras fronteras, que es Barceló Hoteles. Para los pocos que no conozcáis esta entidad ya histórica, pues cuenta con más de 100 hoteles en 18 países del mundo. Muchos en España, Estados Unidos y Caribe. Y además pues, cuenta con la última tecnología a la hora de hacer publicidad. Para ello nos acompaña nada más y nada menos que Alejandro Alemani, que es el Global Health of Data Analytics y Artificial Intelligence. O sea, que básicamente es la persona que más sabe de data de toda la empresa, de todo el grupo Barceló. Así que sin más vamos a darle paso a este experto. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por, por venir. ...a contarnos cosas tan interesantes. Eh, Alejandro, además de lo que yo os pueda decir, de que es un experto en, en data, también os lo dice que bueno, es profesor en varias entidades, entre ellas Skiller Academy, que es uno de los sitios donde se enseña publicidad programática aquí en España. Así que, nada, oye, un placer eh, contar con, con tu expertise. Y me has contado entre bastidores una cosa interesante que estáis haciendo en Barceló, aplicando data y programática para conseguir segmentar mucho mejor a los clientes, a los potenciales clientes y poder mandarles una publicidad como mucho más personalizada. Cuéntanos un poco, Alex. Correcto, eso es. Básicamente, uno de los principales retos que se nos planteaba hace años es cómo podemos segmentar de una forma adecuada eh, todos los clientes que entran en nuestra en nuestra web que interactúan con nosotros o incluso pues eh, que llaman a través de nuestros canales, como puede ser Call Center. no Entonces, a partir de ahí, eh, Barcelona hizo un cambio fundamental en, a nivel tecnológico de empezar a adquirir herramientas que lo que hacían era básicamente eh, segmentar usuarios aplicando data eh, enfocada al marketing digital, ¿no? En este caso, más concretamente, a la programática. Entonces, ¿qué, han, qué, qué intentábamos buscar o qué intentábamos desarrollar? no el, imaginemos que tenemos un, un montón de puntos en el espacio ¿no? donde tenemos un montón de usuarios identificados que no sabemos muy bien qué es lo que quieren o, o hacia dónde quieren ir entonces a través de herramientas como el DMP que es un Data Management Platform lo que nos ha ayudado a hacer es segmentar esos usuarios en audiencia es decir, poder identificar que un usuario estaba interesado en ir a, a Canarias, en ir a Baleares en ir a Punta Cana en ir a Riviera Maya y de ahí, a partir de ahí, construir un funnel para intentar acercarnos por relate negocio a lo que realmente un usuario estaba interesado en comprar y a la vez eh, cuán cerca de la compra estaba. ¿no? A partir de ahí introduc introducimos otra, otra herramienta dentro de del ecosistema que era nuestro CDP, o nuestro Customer Data Platform, que lo que nos daba era granularidad a nivel de usuario de lo que realmente querían para aplicar capas de personalización. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos que sabemos que Javi está interesado en, en ir a Canarias, y el CDP lo que nos va a decir es que Javi se interesa venir a Canarias en una fecha determinada eh, para un destino concreto como puede ser Tenerife o Lanzarote eh, a, un hotel, a un hotel determinado, a, un, a una tipología de producto determinado. Entonces, con hijos, sin hijos, entonces todo eso nos daba la capacidad de, dentro de la compra programática, el acercarnos por, por reglas de negocio. A un usuario y personalizar el mensaje Mediante creatividades dinámicas O sea que digamos, ah. para, que, para que nos entendamos Todos, el CDP sería Como información más parecida a lo que es Un CRM o una base de datos ¿No? Mientras que el DMP lo que te da es información más sobre Cómo se ha comportado el usuario En la web, en la aplicación y demás ¿No? Y entonces tú juntas estas dos Informaciones, se enriquecen mutuamente y con eso Ya puedes Crear audiencias, ¿no? Digamos Correcto, al final siempre hago esta norma y para mí es como si un día el CRM y el DMP se van de fiesta y sale el CDP ¿no? porque tienes eh, como lo mejor de los dos mundos, puedes crear audiencias pero también puedes tener data transaccional de usuario sobre uh -huh. atributos propios del mismo entonces eso nos da una gran, una gran versatilidad ahora básicamente y lo que estamos intentando es evolucionar este digamos que le llamamos marketing, porque al final lo que hacemos es esa segmentación de la que hemos hablado la categorizamos en cuán caliente está un usuario para la compra. ¿no? Entonces decimos, oye, pues este usuario es cold, es warm, es hot o es fire. En función de esos atributos que hemos hablado, si le interesa Canarias, eh, si le interesa Tenerife, si es Mayo Barceló, si no es Mayo Barceló, si tiene una cesta media alta... Entonces, esta temperatura, estamos... estos cuatro sí, niveles de sí. temperatura que habéis creado, varían en función del momento, entiendo, ¿no? O sea, es, es... correcto. Vale, ok. No, no, vale, no vale lo mismo para nosotros un usuario que entró hace 30 días y visitó una serie determinada de páginas o tiene una serie determinada de atributos que el que entró hace, hace una hora, ¿no? Entonces, ahí después es cuando en la parte programática, en, en las líneas de campaña que tienen activas, eh, montan sistemas de, de multipuja a nivel de audiencia... Eh, sistemas determinados ya sea incluso por tipo de dispositivo, por tipo de navegador eh, bajamos a un nivel de detalle bastante bastante amplio Claro, porque vosotros entiendo que uno de los mayores retos que tenéis es la brutal estacionalidad que tiene el travel ¿no? Entonces claro, variará muchísimo una puntuación de una persona en función de el momento que sea del año y de para cuándo está mirando fechas de viaje Correcto, por, por eso ahora lo que intentamos hacer es evolucionar esto que tenemos a punto de salir del horno eh, aplicar una capa de inteligencia artificial a toda esta segmentación y es realmente nos hacemos la pregunta de un usuario que, está, que ha llegado al paso previo de la compra puede estar interesado realmente en comprar o está mirando porque a lo mejor estaba comparando con un booking con un tercero eh, simplemente para ojear no o, o a lo mejor un usuario que a lo mejor acaba reservando a través de call center pues lo que, lo que estamos haciendo es meter en la cotelera todas esas variables Ajá. para determinar cuán cerca está un usuario de comprar de manera real no y un algoritmo que nos diga Oye, pues este usuario de manera determinada, Javi, puede estar entre 0 y 1 Cuando 0 significa que probablemente no, no va a comprar, haga lo que haga Y 1 o 0,9 va a comprar, haga lo que le haga No, Entonces, por eso lo que queremos trabajar mucho es la parte de indecisos Que es uno Exacto. de nuestros problemas a resolver Porque si tú estás en 0, da igual los descuentos que te dé Que seguramente no compres, a no ser que te, te dé la estancia gratis Y si estás en 1, también da un poco igual y puedo eficientar ...porque eh, sin descuento probablemente ya ibas a comprar, ¿no? Claro. Entonces, eh, los que están en el centro son los que hay que trabajar... ...realmente para intentar moverlo al extremo de eh, que sean compradores... ...con una propensión de compra alta a, a realizar. Vale, entendido. Eh, lo hemos pasado así un poco rápido. Eh, una vez que tienes estos datos... Vosotros los estáis accionando eh, principalmente con publicidad programática, comentabas, ¿no? Entonces, has dicho, así, eh, ha sonado, sonado muy espectacular el tema de la multipuja. Eh, realmente, para que lo entendamos todos, lo que sucede es que en una subasta en, en programática, tú vas a pujar más fuerte, es decir, vas a estar dispuesto a pagar más por unos determinados usuarios que por otros, ¿no? Digamos, cuanto más, o sea, dentro de, quitando los extremos los que tienen más probabilidad de compra, vas a intentar pujar más fuerte, ganar esas impresiones, digamos, ¿no? Eso es como trabajar. Total, totalmente correcto. Básicamente lo que hacemos es, en función del volumen de audiencias, eh, desagregamos, por decirlo así, en diferentes líneas de campaña, basándonos uh -huh. en eh, por tipo de dispositivo, por tipo de navegador, porque no, no performa lo mismo una web en desktop que en mobile, entonces los usuarios se comportan de manera diferente. Uh -huh. De hecho, en travel, un usuario que entra muchas veces por mobile, al ser estas medias tan altas acaban comprando por, por esto. entonces eh, tenemos que jugar muy bien con eso y como tú dices, con, no es lo mismo un usuario que en ese, en ese momento no tiene ningún interés por la marca, que el que está cerca de tenerlo o el que ya realmente lo tiene ¿no? pues realmente lo que intentamos es eficientar yendo a buscar las audiencias que realmente pensamos que podemos mover, ¿no? porque realmente eh, el usuario que ya está, ya está para comprar no tengo por qué estar haciéndole publicidad programática o ningún otro tipo de publicidad uh -huh. si ya ha decidido en su Customer Journey eh, que realmente quiere eh, estar con nosotros y quiere comprarlo ¿no? Entonces, es sobre todo esa parte de cómo eficiente esos que están justo en medio. Claro. Has comentado eh, por un lado, no les voy a mostrar publicidad, luego no voy a gastar dinero ahí, pero antes has, has dejado también caer un poco el tema de los descuentos. Esta, ¿Esta misma tecnología de base, esta segmentación, se puede utilizar también para cambiar el contenido que se está mostrando en la web o en la aplicación? Por ejemplo, Correcto. para no, no ofrecer un descuento. Correcto. Aquí también lo que, lo que hacemos es, en coordinación con el equipo de CXO, por decirlo así, es personalizado mucho. Al tener una gran variedad de productos y que cada producto pues, pueda tener... Eh, Precios diferentes, descuentos diferentes, tenemos, por decirlo así, un feed dinámico, que básicamente es un sitio donde tenemos acumulado almacenado qué promociones podemos aplicar, eh, cómo aplica cada hotel, si aplica o no aplica, y en función de eso personalizar el mensaje que le damos y si realmente eh, consideramos que ese usuario está cualificado para recibir algún tipo de oferta, algún tipo de descuento, algún tipo de incentivo. Vale, pues... Ha sido una clase magistral eh, de Alejandro que nos ha enseñado el concepto de termomarketing, creo que es acuñado por vosotros, dentro sí, de, por... de Barcelona. Correcto, pues, sí. Igual habéis sentado las bases la, de, una, de una nueva cátedra y es una nueva palabra dentro de, de unos años. Espectacular lo que estáis haciendo. Enhorabuena, Alejandro, por, por el trabajo y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Clara Martínez, responsable de performance marketing en civitatis.com Entrevistado por Sandra Parrilla, responsable de comunicación corporativa en ONIAD. Y damos paso a una de las compañías referentes en el sector travel. Hablamos de una compañía que es líder en distribución de actividades, excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo. Exactamente, hablamos de Civitatis. Y para ello contamos con Clara Martínez, que es su responsable de Performance Marketing. Muy buenas, Sandra. Muchas gracias por contar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí pues teníamos con... interés desde ONIAD en hablar concretamente con Civitatis. Como sabes, estamos repasando las tendencias en publicidad programática en el sector travel. Uh -huh. ¿Y cómo trabajáis la publicidad programática? ¿Con qué objetivo? ¿Desde Civitatis? Bueno, pues nosotros utilizamos las campañas de programática básicamente para generar imagen de marca y llegar a nuevos usuarios. Al final para nosotros es importante que esos usuarios que están en fases altas del embudo de conversión, en descubrimiento, en consideración, poder eh, desde el inicio ¿no? incorporarles dentro de los procesos de, de compra y que bueno, que al final eh, decidan elegir a Civitatis para, para reservar sus actividades eh, turísticas en, en sus viajes. Entonces, al final para nosotros, eh, Civitatis es una empresa que aunque lleva más de 10, de 10 años en el mercado, todavía tiene mucho recorrido en cuanto a reconocimiento de marca y sobre todo estamos abriendo nuevos mercados como Argentina y México, para lo cual la programática es muy importante también. Y bueno, eh, al final, pues lo que también nos ofrece la programática es llegar a miles de usuarios a un coste relativamente económico y sobre todo poder medir ¿no? todos esos impactos que generamos y la contribución que tiene a esas ventas ¿no? que estamos buscando al final desde, desde el departamento de performance. En esta misión que comentábamos de distribuir todo este tipo de actividades y de, y de excursiones y con estos objetivos que me comentabas, ¿cómo trabajáis concretamente? ¿En qué parte de esa, de esa labor de imagen de marca trabajáis la programática? Uh -huh. Bueno, nosotros al final lo que hacemos es eh, tratar de, de que la programática sea un canal de, de descubrimiento, ¿no? un poco más inspiracional. Entonces, lo que hacemos es que para todos los que son los nuevos usuarios que queremos incorporar, o sea, usuarios que realmente no conocen Civitatis o que previamente no han reservado nunca ninguna actividad con nosotros, a través de, de estas campañas pretendemos pues, darnos a conocer, ¿no? Al final, es muy importante sobre todo también para nuevos mercados, como los latinoamericanos que comentaba anteriormente, donde, bueno, pues no tiene esa imagen tan consolidada, y entonces podemos realmente llegar a usuarios que tienen un interés en viaje o que están planificando un viaje eh, con, con, nuestra, con nuestro mensaje, ¿no? Al final mostrándoles nuestros destinos, nuestros productos y, y bueno, siendo una alternativa también a, a ampliar, ¿no? esta, este, bueno, esta, este tipo de planificación, ¿no? Y en esta parte del embudo, en la de descubrimiento, ¿qué peso mm. tiene la programática? No sé si podemos hablar de porcentajes o de estrategia o de alguna pauta que, que seguís ahí. Bueno, nosotros al final tratamos de balancear, ¿no? Al final pretendemos con cada uno de los canales cubrir todas las fases, ¿no? Entonces, para nosotros programática... Bueno, desde el departamento es cierto que estamos también más centrados en las partes medias y bajas y la parte alta la utilizamos para, bueno, pues para seguir alimentando ese funnel y que siempre eh, la parte baja tenga nuevo, nueva generación de, de usuarios y de ventas, ¿no? Pero sí que es cierto que para nosotros, digamos que lo más estratégico dentro de la parte de programática sería la captación de, de nuevo usuario al uso, ¿no? De poder llegar realmente a usuario desconocido o a un usuario no tan fidelizado, digamos, como podría estar en las otras fases. Me ha llamado la atención, buscando información sobre vosotros, que uh -huh. promovéis todo este tipo de actividades a lo largo de todo el mundo, contáis con más de 3.100 y pico destinos a lo largo de todo el mundo, ¿cómo trabajáis esa promoción de destino? ¿Qué, qué importancia tiene la programática ahí o, o, o qué os sí. clarifican en, en ello? Sí, bueno, mira, nosotros al final, como dices, tenemos tantos destinos que mostrarlos todos es como muy complicado, ¿no? Entonces, las campañas de programática nos permiten, por un lado, eh, bueno, pues esa imagen de marca que comentábamos anteriormente, pero sobre todo de potenciar y de inspirar, ¿no?, en destinos. Al final, eh, cuando uno reserva un viaje, ¿no?, siempre, pues al principio, tradicionalmente, siempre se reservan los vuelos, luego los hoteles, y al final miramos qué se hace en ese destino pero realmente la parte de las actividades o las excursiones ¿no? en, en el destino es lo que más está creciendo en los últimos meses, y sobre todo en este año, ¿no? entonces ya no nos vale con ir a París y ir a lo, por las calles paseando, sino que queremos pues, ir a los principales monumentos, ver las, eh, las principales atracciones, las más novedosas, entonces ahí nosotros lo que tratamos con nuestras campañas de programática es en inspirar, Pretendemos mostrar eh, pues, primero nuestros destinos y luego una vez ya, también dentro de programática tenemos como micro funnel, ¿no? eh, una vez ya eh, vas conociendo ese destino, te vamos lanzando las actividades que has visitado o que te podrían interesar en función de tus búsquedas o bueno, un poco lo que consideramos que puede ser relevante para ti. Entonces, bueno eh, vamos trabajando y descubriendo esos destinos y actividades a nuestros potenciales clientes para, bueno, mostrarles primero eh, lo que tenemos y en otro lado poder realmente ajustarnos a lo que están buscando, ¿no? O a lo que sería su viaje eh, ideal en ese destino, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, vamos combinando todo este tipo de mensajes diferentes, ¿no? Primero en las fases más altas, pues, de más de generación de marca, de qué ofrecemos y luego ya incluso hasta un nivel de actividad que te podría interesar en, en tu planificación de tu viaje, ¿no? Entonces, bueno, al final... Eh, Tratamos también de tener como un micro funnel dentro de programática en función de ese, de ese conocimiento del usuario de su viaje, ¿no? de dónde va a ir, de qué se hace en ese destino y de qué cosas le podrían interesar. Entonces, bueno, al final para nosotros la verdad que esos mensajes personalizados y esa variedad ¿no? pues que nos permite poder hacer vanes pues, o vídeos diferentes dentro de las campañas de programática es lo que más valor nos aporta. Qué interesante, Clara. Me ha gustado mucho eh, la concepción de, de enlazar la programática con inspiración, que, que trabajáis desde uh -huh. Civitatis. Sí, sí, sí, al final, claro, dentro de tanto catálogo de productos y de destinos, eh, muchas veces hay destinos que tú sabes qué quieres ir, yo no sé, me invento, yo sé que quiero ir a Argentina o me quiero ir a Colombia, pero muchas veces no sabes ni siquiera cómo se llaman todas las ciudades del destino o cómo qué se hace exactamente allí o qué es lo más importante, ¿no? Entonces, el poder enseñar a través de las campañas de programática. Esas bueno, pues esos servicios que tenemos allí, eh, y lo que no te puedes perder, pues al final es, es lo importante, ¿no? Pues os seguiremos de cerca para no perdernos los mejores destinos, continuaremos eh, trabajando todas estas tendencias en Travel que nos estáis contando hoy. Así que mil gracias, Clara, y mil claro, gracias, por habernos contado vuestra experiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, Sandra, gracias. Federico Pareja, responsable de marketing en Wigo. Entrevistado por Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD. Hola a todos. A continuación tenemos nada más y nada menos que a Federico Pareja. Federico Pareja, que es el director de marketing, el director de comunicación y también director comercial de Wigo España. Adelante. Fede, ¿qué tal? Sí. Bienvenido. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por, por acompañarnos hoy. Bueno, Wigo, me imagino que los que vivís en España lo conocéis todos. Es una empresa francesa, más, más importante, si no la más importante, eh, marca de trenes de alta velocidad, por lo menos en España operan en alta velocidad. Si quieres comentar, Fede, algo más que me deje sobre, sobre la marca... Sí, bueno, Wigo es, eh, yo lo defino como tren de alta velocidad eh, a eh, bajo precio, uh -huh. pero no digo, bajo, digo bajo, bajo precio en castellano y no digo low cost porque realmente somos slow fare, no low cost, o sea, los servicios no son los típicos de una low cost que reduce la cantidad de servicios que ofrece para el cliente. Nosotros no tenemos los mismos servicios, la única diferencia es que nuestros precios son significativamente más bajos. Hemos buscado también un posicionamiento de marca diferencial frente a la competencia. pues Aquí había un monopolio de toda la vida en alta velocidad y en trenes en general. Y eh, nosotros hemos buscado ser un poco disruptores de este mercado con nuestra imagen de marca, con nuestro posicionamiento y con lo que ofrecemos a los clientes también basado en la parte de, del precio, sobre todo. Claro. En el caso de España, que en concreto, que llegáis con un, como dices, con un monopolio hace más o menos un par de años. Es más o menos el aterrizaje, ¿no? En plena pandemia. Y también, año, un año, un año. Un año, del arranque, el arranque oficial, ¿no? De, de operaciones. Eso es. Sí. Eh, y vosotros, eh, bueno, yo he notado también como usuario, esto igual es cosa por, por, por, claro, por el monopolio que teníamos, ¿no? Una diferenciación también muy potente en digital, ¿no? Tanto la experiencia de usuario cuando entras a la, a la app o a la web y a partir de ahí un poco todo, ¿no? Llegando hasta el tema que vamos a tratar hoy que es también la publicidad, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista, Federico? Pues mira, hemos intentado eh, simplificar los procesos al máximo. Somos nativos digitales porque somos una empresa nueva. Eh, bien es cierto que tenemos el grupo SNCF, que es el equivalente a Renfe en Francia, pero hemos nacido digitales desde el principio y así lo hemos eh, transmitido. Como decías, hemos buscado la sencillez. Entonces, la sencillez se traduce en una compra sencilla fácil y una oferta de producto muy sencilla y muy, muy fácil de transmitir a los clientes. Entonces, esto la gente lo ha agradecido, el, el que uno en cinco clics pueda comprar un billete de tren es algo que nunca habíamos visto y que nos ayuda. No quiere decir que, que y aquí me quito, digamos, mérito, no quiere decir que, que estemos haciendo algo eh, que se nos haya ocurrido y que sea completamente nuevo. No, no es nuevo, es, es, es algo que existía en otros mercados, no en España, pero que aquí como... La referencia era la empresa que lleva toda la vida, Renfe, pues resulta bastante disruptor por esa simplicidad, esa sencillez y ese, esa compra digital. Nos diferenciamos también en que no tenemos ningún punto de venta que no sea digital a día de hoy. O sea, todo lo que hacemos es online para la venta de billetes. Todo el servicio que prestamos es online. No tenemos oficina en las estaciones, no tenemos nada. O sea, hemos apostado por este canal online. Y ya, ya lo comentaremos cuando hablemos de publicidad, pues todo esto también viene apoyado en una parte muy importante en digital en publicidad. Respecto a Wigo, ¿cómo, ¿cómo ha sido el eh, cómo es el enfoque de, de campaña que estáis haciendo? Porque vosotros esperabais cuando se empezó a plantear todo el, todo el proyecto de Wigo España, en este caso, esperabais que hubiera todo este movimiento de, del COVID, o sea, ¿fue posterior o fue anterior? Y ya es, porque entiendo que esto viene de años, ¿no? El, una planificación de este tipo, esta entrada a, a, a, este, hasta, hasta, perdón, a este país. Sí, a ver, la planificación viene de varios años. Sí que se veía que iba a haber una liberalización del mercado en España, que solo hace el gesto de infraestructuras. Y eh, lo que se hace desde el CNCF es apostar con la marca Wigo para eh, la explotación de alguno de los paquetes que se creaban. Entonces, se crearon tres paquetes. El paquete A, que es el paquete que tiene Renfe, el más grande de todos, que le permite hacer una cantidad de frecuencias al día. Luego viene el paquete B, que lo tiene Irio, que es una marca que saldrá en el futuro. Y el paquete C, que es el más pequeñito, que es el que tenemos nosotros, que nos permite hacer cinco idas y vueltas en cada uno de los corredores en los que operamos. Entonces, se hizo toda esta apuesta y fue una planificación de varios años, pero, eh, Sí que es verdad que hubo un retraso por el estado de alarma que vino asociado a la pandemia y nosotros empezamos a operar el 10 de mayo de 2021, el día después de que acabó el estado de alarma en España. Correcto. Y a partir de ahí, ¿cómo, cómo es la estrategia de, de marketing digital? ¿Y cómo se complementa un poquito con, con lo que hacéis offline? ¿Cómo es eso? Cuéntanos, es bastante complejo, y me interesa. Vale, aquí tenemos una estrategia que es básicamente eh, basada en dos pilares. Uno es, tengo una marca nueva, tengo que dar a conocer esta marca entre los usuarios y usuarios potenciales. La, la frecuencia de utilización del tren no es tan alta como uno imagina. Hay un, hay un nicho de personas que son los heavy users que lo utilizan mucho, pero la Ajá. grandísima mayoría de la gente lo va a utilizar una vez cada dos, tres años. Entonces yo tengo que construir marca alrededor de una población. Eh, y alrededor de esta audiencia hacer que recuerden la marca y ese era, digamos, el reto principal y luego los heavy users sí van a venir, no de manera natural, pero al utilizar tanto en tren, muy rápidamente se van a enterar que existía otra marca. Entonces, para mí, la construcción de marca era uno de los pilares principales y el otro y el fundamental, pues es vender billetes, uh -huh. indudablemente. Entonces, los dos van de la mano. Hemos utilizado eh, diferentes medios para conseguir esto y diferentes combinaciones de medios, eh, dependiendo del momento que tenemos campaña, cuando te lanzábamos la marca, para darnos a conocer. Los resultados hasta ahora, y quizá seguramente me preguntarás por el detalle de las campañas, pero te voy a comentar, los resultados hasta ahora son excelentes. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, el conocimiento de la marca es por encima de un 50% de la gente nos conoce ya. Eh, esto es conocimiento sugerido, claro, el conocimiento espontáneo pues, es menor, pero cuando hablas de, de, de marcas de transporte estamos entre las cuatro o cinco marcas primeras que, que, que menciona la gente en estas ciudades, con lo cual está muy bien. Nos hemos enfocado también en, en, en utilizar el medio digital porque nos permite enfocarnos en esos núcleos de población donde, donde operamos. Entonces, uh -huh. bueno, digamos, eso ha sido en grandes rasgos lo que hemos hecho. Luego viene una estrategia debajo de, de, de publicidad que nos ha llevado a conseguir esto complementada con PR y con social media, con muchas cosas que, que hemos realizado. Uh -huh. Claro, yo os he visto incluso en televisión, ¿verdad? Habéis hecho prácticamente todos los canales que hay, me imagino, de, de, de promoción. Bueno, en realidad la televisión, como empezamos operando solo una línea entre Madrid y Barcelona, eh, nos hemos enfocado en televisión regional únicamente. Uh -huh. Que televisión regional viene muy bien para el caso de Cataluña, el caso de, de Aragón viene muy bien porque son televisiones regionales muy potentes en sus mercados. Pero en el caso sí. de Madrid, la televisión regional es muy sí. pequeñita. Entonces Correcto. ha requerido una inversión muy fuerte en digital para compensar uh -huh. esa esa carencia, digamos, que tiene la, la televisión para conseguir esa notoriedad de claro. marca. ¿Cómo es una campaña digital en Madrid, mayo de 2021, queremos vender muchos billetes? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se plantea ahí? Pues la, la campaña la planteamos, eh, en la parte digital específicamente, pues utilizamos mucho programática eh, uh -huh. a, a, a todos los niveles. Es decir, hemos utilizado todo el espectro de programática que existe, yo creo que lo hemos utilizado eh, en su momento y adicionalmente, pues nos hemos eh, apoyado también en eh, muchos social media. En social media mm -hmm. hemos hecho muchísimo porque eh, consideramos que el viajero Wigo es un viajero joven, pero puede mm -hmm. ser un joven de 75 años o un joven de 18. Pero nuestro sí. viajero es mucho más joven que el viajero de mi competencia de espíritu. Sí. O sea, quiere decir que tiene un, un, una penetración digital potente, no lo usa, usa mucho los medios digitales. Tiene que saberlos usar porque si no, no tiene otra forma de comprar nuestros billetes, entre otras claro. cosas. Entonces, por eso es un, es un, viajero, es un viajero más joven, digamos, de, de mentalidad mucho más joven y más conectado. Eh, entonces, hemos utilizado esto para, para, para conseguir llegar a esa audiencia que nos interesaba. Y bien es cierto que con el tiempo va llegando a otra audiencia. Mi competencia no es Renfe, mi competencia es el coche. Realmente, uh -huh. o sea, lo que yo quiero es que la gente deje de utilizar tanto el coche, deje de utilizar tanto el avión para viajar y que utilice más el tren de alta velocidad, que es un medio limpio, que es un medio, eh, realmente que, que la contaminación del tren es, es mínima, es el medio más limpio que existe. Entonces, uh -huh. esa es nuestra apuesta. Muy interesante. De los canales de programática que habéis utilizado, entiendo que, pues bueno, Display, eh, habréis utilizado Nativo, entiendo que habréis utilizado también Video distintos tipos, yo creo que he visto anuncios incluso en, en YouTube. Eh, ¿Habéis utilizado audio vosotros también? ¿Habéis sí, hecho campañas hemos, tip... <ríe> hemos, hemos utilizado las cuatro patas, hemos utilizado display, eh, eh, lo hemos utilizado en programática, pero también lo hemos utilizado el display antiguo de los days eh, de, de todos los días, eso lo, lo hemos hecho. <ríe> hemos utilizado nativo mucho, mucho también. Eh, hemos hecho también programática de vídeo. También es algo que, que le hemos dado mucha importancia. Como decías nos has visto en YouTube, pues sí, hemos apostado por eso porque el vídeo eh, creemos que tiene una recordación aún más alta y a la hora de construir marca, pues ayuda mucho más. Y eh, audio también lo hemos utilizado, hemos hecho eh, programática, hemos utilizado en, en Spotify, por ejemplo, uh -huh. y hemos conseguido ampliar muchísimo el mensaje. De hecho, tenemos eh, una combinación con creatividad eh, en Spotify que, que nos ha merecido varios premios en la parte de audio que hicimos unos eh, mensajes que se ajustaran a lo que las personas estaban escuchando en el momento. Es decir, no solamente targetizábamos a esas audiencias que nos interesaban, sino que las audiencias que nos interesaban, Spotify nos transmite qué tipo de música estaban escuchando y los anuncios iban en la línea de la música que estaban escuchando. Es decir, si estaban escuchando reggaeton, nuestro anuncio estaba hecho en reggaeton, Si estaban escuchando flamenco, nuestro anuncio era en flamenco. Si qué estaban bueno. escuchando rock, nuestro anuncio era en rock. Entonces, lo llevamos un paso más allá con la parte creativa para poder eh, llegar a este público de una manera diferente e intentar posicionar la marca como, como algo que, que no es lo mismo que existía hasta ahora. Muy interesante. Esta es la potencia al final de una empresa, de una marca que nace digital y que entiende los canales de, pues eso, no como simplemente sitios donde lanzar mis anuncios, sino como canales únicos que tienen su idiosincrasia, ¿no? Cada uno. ¿Habéis tenido oportunidad de probar la, las últimas tendencias que, digamos, son Connected TV y Digital Out of Home, que está todavía un poquito verde en, en España, o todavía no habéis llegado ahí? Digital Out of Home no. Y Connected TV es algo que, que vendrá en Que vendrá en muy breve. <risa> eh, lo veremos ahora cuando lancemos la campaña de verano. Sí que estamos apostando por esto fuertemente con formatos creativos e innovadores, porque uh -huh. nos gusta, yo personalmente como, como director de marketing, me gusta mucho apostar y probar nuevos formatos, eh, probar eh, nuevas tecnologías también que permiten, porque lo que vemos hoy no es nada comparación de lo que vendrá en un par de años. Diríamos, antes hablábamos de programática y nos parecía la bomba y ahora uh -huh. estamos en no sé qué, pero estaremos en algo que irá mucho más allá. Entonces sí, sí que me gusta mucho probar para, para, para intentar innovar. Tengo la suerte de contar con el respaldo de una marca que se puede permitir el innovar. Entonces uh -huh. nos gusta esto y está dentro de nuestro ADN el hacerlo. Entonces sí, sí que la respuesta es sí. Vale, es pues una, una maravilla. Tomad nota. Eh, marcas y empresas del mundo del turismo, del travel, de todas las cosas que está haciendo Wigo y que está innovando en, en, en digital y en programática específicamente. Oye, Federico, enhorabuena por todas estas estrategias, estas tácticas. Espero y os deseo que sigáis probando de todo y que os siga funcionando y que sigáis creciendo. Eh, es un placer para los españoles, esto si nos ven los latinoamericanos pues no, no pueden disfrutarlo, pero nosotros estamos disfrutando de tener más marcas y más competencia en el transporte en España porque cada vez tenemos mejores servicios y más oportunidades y oye, que sigáis yendo también. Eh, enhorabuena y muchas gracias por venir hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Javier, muchas gracias por la invitación y, y, y la verdad que, que decías que para los latinoamericanos no tanto, bueno, España sigue siendo un punto de, de, de referencia de viajes para, para Latinoamérica e invito a la gente que, que pruebe hugo que vea una opción diferente de transporte porque lo es, intentamos que sea y si no lo es, que me lo digan porque intentaremos siempre serlo. Estupendo, Pedrico. Bueno, un saludo, hasta pronto. Hasta gracias. luego. Un saludo. Iciar Oltra, responsable de marketing en Airhopping. Entrevistada por Sandra Parrilla, responsable de comunicación corporativa en ONIAD. ¿Y qué hacemos si queremos viajar a más destinos sin pagar más? Pues sí, contar con ellos, con Airhopping, el buscador de viajes multidestino. Para hablar de cómo trabaja en el marketing, de su opinión y de su visión sobre la publicidad programática, contamos hoy nada más y nada menos que con Iciar Oltra, como ella se define contadora de historias en Hopping y es una persona que sabe mucho sobre marketing, sobre publicidad, sobre campañas, es muy didáctica, cuenta muchas curiosidades en sus redes sociales, así que os animo a seguirla y con todo esto no me voy a dilatar más porque tenemos muchas ganas de que nos cuente, voy a dar paso en plano a Iciar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos de, de tenerte aquí para que nos contéis sobre vuestra empresa, sobre vuestra visión marketera. Y bueno, Airhopping, conocida de sobra, yo creo que por todos en el sector travel, por todo lo que estáis haciendo, por el carácter diferencial, sois una marca muy joven, muy conectada, eh, puramente digital, habéis dado mucho que hablar. ¿Y qué sucede con la publicidad programática, Isliad? ¡Qué sucede! Pues que es verdad que, que en el mundo digital nos sentimos muy cómodos y es en el, en el único sitio, o sea, todo, todo nuestro crecimiento se lo debemos al mundo digital, pero muy en especial a la parte orgánica y nosotros... En nuestro caso personal, yo te digo claramente, no hemos hecho nada de publicidad programática. ¿Hemos hecho anuncios? Sí. O sea, hemos hecho publicidad, pero ¿programático? Nada. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Pues mira, la verdad, eh, nosotros hacemos una gestión interna total de, de todas las cosas de marketing y sí que es verdad que de forma puntual, pre-Covid, en los momentos muy buenos del sector, eh, externalizamos esto externalizamos eh, anuncios. Vamos a externalizar que nos lleven Google, Facebook y donde haga falta. Y mmm, la verdad que por el feedback que recibíamos de las agencias con las que hemos trabajado, era como sensación de, para que hagáis programática, vais a necesitar unos presupuestos muy elevados. Y, claro, nosotros, por, por, por ser transparentes totalmente, eh, presupuestos en marketing no gastamos mucho y, y Claro, estamos un poco limitados en eso, o sea, tenemos una limitación presupuestaria y siempre era como esa sensación de, no, no, es que para programática tenéis que gastar mucho porque como hay que dividir presupuestos entre muchos medios, tiene que haber mucho dinero entre medias. Y luego, por otro lado, siempre eh, en mi cabeza ha estado como algo complejo, o sea, me lo han vendido como algo difícil de ejecutar. Entonces, como era difícil de ejecutar y nosotros es verdad que por resultados nos hemos dado cuenta que externalizándolo no mejoramos los resultados porque tenemos muy buenos resultados a nivel publicidad haciéndolo interno, claro, si vale, lo vamos a seguir haciendo interno, esa decisión está tomada, pero luego nos dicen que es muy complejo esto, bueno, pues me quedo con lo conocido, que a veces eh, pecamos en eso. Exacto, o sea que tu experiencia va unida un poco a barreras o a prejuicios históricos de la publicidad programática, ¿no? Me acabas de hablar de presupuestos altos, de algo complejo, de algo que no te han sabido explicar y ha ido un poquito enlazado a eso, ¿no? Tu visión. Totalmente. Además es que creo que cuando te dicen publicidad programática suena a algo más raro de lo que de verdad es luego en la práctica. O sea, yo la primera vez que oí hablar de publicidad programática dije esto, esto no, tiene, no, no lo entiendo, ¿sabes? Es que igual hasta el nombre da miedo. Cuando luego en realidad, yo qué sé, el vídeo que vosotros me habéis pasado de tendencias y tal... Yo digo, ostras, si es que no es, no es nada del otro mundo. Además es que cuando me has hablado de unidad he dicho, vale, es que me estoy imaginando una plataforma muy similar a la que yo puedo gestionar ya de Facebook Ads o de Google, pero ampliada. Pero como que me lo has transmitido de, vale, no es tan complejo como probablemente en tu cabeza esté. O sea, yo me estoy imaginando una barbaridad. Y ahora con todo esto que me comentas, que has visto el vídeo de tendencias, que incluso has indagado un poquito por el sector ¿no? o has tenido algún, algún impacto, ¿cuál es la visión que, que tienes de la programática de hace unos días a ahora? A ver, creo que puede ser una alternativa que no hemos tenido en consideración y que tenemos que empezar a tener en cuenta simplemente por el hecho de que realmente sí que podemos con los presupuestos que manejamos actualmente, simplemente dividirlos con una herramienta así que nos permita decir, vale, pues a través de programática voy a impactar en muchos más sitios porque yo ahora mismo eh, persigo a mi audiencia, sí, pero la persigo limitándome a social ads, o sea, de, a que estén navegando en redes sociales y me encuentren por ahí. Entonces, me he dado cuenta de que si realmente mmm, nadie me está mintiendo y puedo hacer eh, cosas con los presupuestos que manejo actualmente, tiene muchísimo más sentido porque, Además, teniendo en cuenta que la publicidad en redes cada vez es más invasiva, pues me interesa muchísimo poder impactar a la misma gente que impacto ahora, pero en otros sitios donde lo consideren menos invasivo y donde igual pasan más tiempo que en redes sociales. Porque ahora, Iciar, ¿cómo trabajáis vuestro embudo de marketing? A ver, la verdad es que... Eh... Casi todo lo basamos en, en, en campañas orgánicas en redes sociales. Bien por nuestras propias cuentas, bien a través de colaboraciones, bien a través de influencers, pero casi todo el embudo, o sea, te hablo de que tanto atraer como luego gestionar relación, convertir y luego fidelizar, es que lo hacemos todo en, en redes. Entonces, pecamos un poco de eso porque a pesar de que la parte orgánica la llevamos por redes, también la parte que de pago la hacemos en redes, es decir, no nos vamos de, del espectro de redes sociales y, y creo, que es un, o sea, creo que es una cosa muy limitante y es algo de lo que nos hemos dado cuenta, que ya nos estábamos dando cuenta pre-COVID, luego es verdad que el COVID ha supuesto como que hemos dejado todo, todo tan en stand-by que hasta ahora no nos hemos empezado a replantear las cosas. Entonces, hacemos todo muy en redes sociales y es verdad que luego, pues por ejemplo, las campañas de fidelización y tal, sí que empleamos mucho mailing eh, y sí que utilizamos otros recursos, pero de pago nos centramos solo en social ads. Y en social ads hacemos campañas de branding eh, para captar nuevo usuario y también sí. hacemos remarketing, que es en lo que más eh, esfuerzo metemos, en, en que una persona que interactúa con nosotros en redes sociales interactuar en redes sociales no nos sirve para nada, siendo sinceros, o sea, está muy guay entretener a la gente, pero luego tenemos que llevarles a, a que ejecuten algo, entonces invertimos presupuesto en que toda esa gente que llega y nos descubre en redes porque le hacemos gracia, luego descubra que realmente somos un producto que tiene sentido y que, y que tenemos que ganarle para nuestra aplicación. Claro, y con todo esto que, que veo que ha reflexionado un montón desde que hemos ido hablando de todo esto, ¿Dónde crees que la publicidad programática tendría cabida en la forma en la que tú trabajas todo ese embudo? Yo creo que sobre todo para ayudarnos al tema de conversión, porque nosotros somos muy buenos en captación y creo que de forma orgánica captamos a mucha gente nueva y tenemos datos de tráfico muy buenos. Pero a nivel conversión, como solo les impactamos después de esa primera, segunda visita, cuando nuestra compra además, bueno, el sector viajes es bastante más reflexiva que en otros sectores, claro. Para que conviertan necesitamos impactarle muchas veces. Entonces, nosotros limitamos mucho el número de impactos y creo que la programática nos puede ayudar a impactar en el momento y en el sitio correcto, porque no es lo mismo impactar mientras estás navegando viendo los stories de tus amigos en Instagram Exacto. que impactar cuando estás buscando planes que hacer en Roma porque estás planteándote ir de viaje a Roma. Entonces, Exacto. creo que podemos tener sentido por ahí. Creo que tenemos mucho sentido, de hecho. Pues auguro una bonita relación entre Oniad y Air er Puede ser, ¿eh? yo creo que se viene. Se viene, pues iremos contando próximos pasos de esta relación, que además ya hemos dicho que tenemos viajes pendientes a, a Valencia, Zaragoza, así que nada, redes sociales nuestras iremos contando cómo evoluciona esta relación, que la verdad es que pinta estupendamente, ICIA. Sí, yo creo que de verdad, o sea, más allá de, de la entrevista y de hacer esto, creo que puede que, que cambien cosas en el hopping gracias a esto. Pues todos atentos a Air Hopping, marqueteros, personas del sector travel, que además nos consta que había muchas personas esperando ciertas entrevistas de, de este programa. Así que estaremos atentos a todo lo que hagáis, por supuesto mano amiga para todo lo que necesitéis y Mir, gracias y Tía Ultra por contarnos cómo trabajáis de una manera tan transparente y tan entendible a todos. A vosotros por tenernos en cuenta para esto que es súper interesante. Muchas gracias. Anaís Caringuela, responsable de medios online de CIMA, la agencia de comunicación y marketing del destino turístico Benidorm. Entrevistada por Íñigo Echepare, responsable de marketing en Oniad. Y continuamos hablando con las diferentes marcas en este evento de travel y tendencias en publicidad programática. Y doy el paso ahora a Anaís Caringuela, la representante de la agencia de marketing y comunicación CIMA, que nos va a hablar de un destino turístico que seguramente todos conocemos, como es venidor y nos va a contar cómo ellos trabajan diferentes estrategias de publicidad programática para pos poder posicionar este destino turístico tan conocido a nivel mundial de una forma diferente. Bienvenida Anaís, ¿qué tal estás? Hola Indigo, encantada, gracias por invitarnos. Lo mismo, eh... decía que, que eres la representante de... Estima, comunicación, que vas a hablar de venidor, pero si nos cuentas un poquito primero qué es Estima ¿no? y qué tipo de trabajos hacéis a nivel de programática, en este caso con clientes como venidor, pues sería la idea. Sí, a ver, en CIMA somos una agencia de marketing 360, llevamos 20 años en el mercado, somos muy fuerte en el sector de medios soft y desde hace unos 10 años estamos incursionando en la parte del marketing online. Eh, con mucho éxito, la verdad. Tenemos muchas campañas y tenemos muchos clientes en los que, en los que podemos tener. Eh, pro, tocamos diferentes canales, tocamos diferentes, diferentes medios, diferentes estrategias y nos vamos adaptando en función de cada, cada caso. En el caso de Venidor, que es para lo que nos estás preguntando, para lo que me estás invitando, te comento que llevamos ya varios años trabajando este, en Venidor como marca, como marca comercial, porque... Venidor está muy posicionado en un sector turístico senior y llevamos varios años trabajando para reposicionarlo hacia un público más joven, sabes no solamente dar a conocer el turismo de Sol y playa, que es fantástico. las playas Venidor son fantásticas es maravillosa, pero sí también todas las actividades, festivales, vida nocturna y todo, el, todo, todo, el, todo lo que puede ofrecer Venidor para un plan vacacional que se adapta a familias, a jóvenes, a parejas, a solteros, a, a niños. Eh, y, y bueno, en ese, en ese, en ese intrín estamos nosotros, cada, año a año, poniendo nuestra gotita de arena para, para reposicionar y, y, y pues bueno, dar a conocer que Venidor es mucho más que sol, bueno. playa y, y turismo senior. Como comentas, ¿no? al final hay una etiqueta ¿no? que creo que mucha gente ponemos a avenidor, como lo que dices tú, como un destino turístico senior. Pero realmente lo, lo que llevamos viendo a lo largo de todo este evento es que hay diferentes pains que muchas de las empresas tienen ¿no? para poder posicionar sus productos en el mercado. Y en este del travel también pasa lo mismo, ¿no? Y concretamente lo que decís vosotros, tenéis esa etiqueta senior, entonces, claro, tengo que romper esa, esa tradición que, que se ha mantenido a lo largo de los últimos años en España internacionalmente sobre venidor y qué hacemos al respecto, ¿no? Y, y en ese caso, ¿cómo os ha ayudado a vosotros la, la programática en ese sentido, a posicionar de una forma diferente venidor mucho más joven o ¿no? acercarse al, al, a ese consumidor más joven? Claro, el, todas estas estrategias online pues, nos ayudan a acercarnos a, a ese público más joven. Ya, ya por allí, ya esto es un canal que nos está abriendo. A nivel de programática, nosotros nos basamos mucho y buscamos mucho el Customer Journal del, del consumidor y, nos, y buscamos y utilizamos la programática sobre todo en esas primeras fases del, del descubrimiento de, de, de, para que se acerquen a Venidor, se acerquen a nuestra página Venidor y, y puedan descubrir todo lo que puede ofrecer. Que no solamente, entonces, claro, los ofrecemos a través de la este banners y a través de la gastro de gastronomía, de. Branding no, principalmente. Básicamente branding. Y nosotros, buscamos, nosotros buscamos construir una marca venidor más allá de, de, de la etiqueta que ya, que ya traemos. Festivales, promocionamos muchísimos los festivales y cuál es la mejor manera, pues a través de. Este, estar allí en los medios de comunicación, en los blogs y en, los, y en las páginas web, donde los jóvenes o nuestro público objetivo visita y, y se mueve. Por ahí es por donde bueno. nosotros buscamos más que todo ver. Y otra, este, esto a nivel nacional, pero también sí. hacemos campañas a nivel internacional, que ya vale. nuestro público objetivo, eh, ya a nivel internacional, nos centramos más en familias eh, vale. y y este, que buscan otro tipo de turismo, pero que también, que ya, que ya, que ya no es, no es eh, mostrarles las, ¿Vale? las diferentes cosas que puede ofrecer venidor, sino también es este, competir con diferentes destinos dentro de España. Vale, ¿Vale? eso es totalmente diferente la estrategia, ¿no? es, es decir, con, estrategia, con la parte claro. joven que buscas, le, buscas claro. seguramente actividades y otras experiencias claro. que puede vivir, por eso también eliges muy bien estratégicamente los medios, ¿no? Segmentas mucho más al detalle a qué tipo de público me quiero dirigir. Y en este caso de las familias sigues segmentando, pero con otro tipo objetivo, ¿no? Es otro branding, pero es decir, me va a comparar, no te vayas seguramente a Andalucía, vente a Venidor, ¿no? que también ofrecemos cosas muy importantes, ¿no? Exactamente. En Venidor tienes una amplia oferta. Entonces, eso es lo que, lo que buscamos. A nivel internacional, nos ayuda sobre todo en la elección de medios, porque, bueno, eh, destinos como Reino Unido son muy conocidos para, para nosotros los, los, sí. los, los marketingianos pero a lo mejor un destino como bélgica se nos hace más cuesta arriba sabes Sin entonces duda. entonces claro eh, la elección ya que la selección de medios que ya nos trae la plataforma pues ya nos ha hecho una preselección de medios que ya no nos de, ¿sabes? ya nos muestran los medios premium dentro de ese país que nos ayuda a nosotros muchísimo en nuestro trabajo a seleccionar dentro de estos medios cuál es donde dónde está funcionando mejor la publicidad y no vamos o sea es, es efectivo no vamos tirando sí. el presupuesto, sabes, vamos un poquito más a una selección de medios premium y dentro de los medios premium buscamos la buscamos la mucho la, más directo la, ¿no? que, a ver Exactamente. Sí, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Al final ayudar a nuestro propósito siempre va a ser ayudar a los, claro. a los claro. responsables de marketing, ¿no? A poder hacerlo de una forma mucho más eficiente, ¿no? y, y sí claro. que es cierto que la plataforma, en nuestro caso, ONIAD, permite eso, ¿no? Y la publicidad programática, al final, pues si utilizas unos medios bien filtrados, ¿no? que son los estratégicos, sobre todo en mercados que no conocemos muchas veces, pero que claro. sabemos que son estratégicos para nosotros, ¿no? comentabas Bélgica, por ejemplo, y más vosotros, pues, venidos seguramente a Alemania y Reino Unido lo conocéis más, ¿no? porque sí. son, son destinos turísticos más más conocidos, la gente suele venir más habitualmente a España y concretamente a zonas como Benidorm, incluso Mallorca, ¿no? que podría ser competidor en este caso, pero realmente que tengas esa disponibilidad de usar otros medios que tú no conoces tanto y poder impactar a uh -huh. usuarios que realmente están interesados en lo que tú puedes ofrecer, últimamente es estamos Últimamente estamos abriéndonos a Bélgica, Francia, eh, Portugal, ¿sabes? que son, me, son, son países que estamos notando que está llegando mucha afluencia de público y que donde queremos darnos más a conocer. Entonces, entonces bueno, utilizamos, utilizamos ya esa selección premium que nos ofrece Oniad para, para ya dentro de eso, seleccionar a los medios. Eso, eso, eso es una gran ayuda. Pero siempre, sobre todo, en esa primera fase de eh, descubrimiento. Ya yeah. después, ya después en, las, en las ocasiones donde nos permiten utilizar estas etiquetas y, y, y códigos, yeah. pues, podemos, podemos aplicar también estrategias de remarketing hacia sí. aquellas personas que ya han estado y que, y que, nos, han, que, nos, han, que nos han visitado. Y ya, te, y ya pasamos a otra fase, pero ya es otra estrategia con otro tipo de publicidad, con otro tipo de mensaje, con otro tipo de, de, de llamada a la acción. Sí, está en otro momento ya del embudo, ¿no? Al final claro. vosotros, no por lo que me comentas, al final, tanto por la media edad, cuando buscáis que sea... Mmm, público más joven, el que venga venidor, como las familias que son estratégicas en otros países que quizás no eran los que atacabais antes, pues poder atacar a este tipo de usuarios de una manera u otra con el retargeting acabo de convencerlo seguramente, ¿no? Claro. O intento convencerlo un poquito más, pero realmente no estamos buscando la conversión en ningún momento. Somos un destino turístico y estamos buscando la promoción, ¿no? Continua de en lo este que hacemos sí. y de lo que somos. Sí, en este momento sí, buscamos eso, eh, el branding, el atraer el tráfico a la página y que descubran todas las, todas las cosas que podemos hacer, y que, que, que naveguen por la página. Entonces, por eso, claro, el retargeting lo hacemos así. Es, lo, lo que buscamos es regresa que se te, fa, se te olvidó visitar esta otra página. Mira, y esto también sí. lo podemos ofrecer. Entonces, claro, son dos momentos que nos ayuda la programática en ello. O sea, que, y no, que no es exclusivo, ¿sabes? que no solo la programática se complementa es uno más de los canales. O sea, utilizamos red de búsqueda, display sí. de Google incluso también que nos puede ayudar en ciertos momentos puntuales a llegar a donde no podemos llegar, eh, redes sociales, campaña de influencer una vez hicimos un, un, un, una promoción de una serie, con un grupo de influencers ah. que se trajo a Benidorm, para que precisamente esto, un grupo de jóvenes influencers europeos que vinieran y conocieran, sabes, y, y estuvo... Promoción, sí. y claro, sí. y, lo que, y lo que teníamos era que ya, ya que ellos vieron esa experiencia, vamos a, vamos a, a darla a conocer a todos. Para que, los, para, que, para, que, para que el público joven se sienta atraído y se sienta se siente identificado. Eso pues que pues Anaís, seguro que, que lo conseguís, ¿no? La verdad que ha sido muy interesante lo que estás compartiendo. Sin duda que la programática nosotros también consideramos que es un canal más que tienes que utilizar dentro de tus estrategias de marketing. Creo que es un complemento perfecto para llevar más allá esas estrategias y que puedan ser más efectivas. Y sobre todo a sí, nivel sí. de branding, creo que en destinos turísticos lo es. Así que ha sido muy interesante escucharte eh, tu experiencia, que nos comentasen, sobre todo eso que para mí me ha parecido muy curioso, ¿no? que intentar buscar un público mucho más joven en el caso de Benidorm, ¿no? que normalmente no lo pensamos así. Y bueno. la verdad que ha sido un placer escucharte y que compartieras con nosotros pues, la experiencia que tenéis vosotros con CIMA, trabajando con destinos turísticos tan conocidos a nivel mundial como son Benidorm, por ejemplo. ¿no? Vale. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y, y bueno siempre abiertos a este tipo de estudios y de, y de entrevistas que pues simplemente nos ayudan a conocer mejor las herramientas que, con las que podemos contar y con las que podemos al día de hora trabajar y ofrecer mejores resultados a los clientes, que es lo interesante. Claro que sí, muchas gracias Anaís. Gracias a todos, Erhopping, Barceló Hoteles, Civitatis, Wigo y Benidorm. Hemos escuchado cómo integran la publicidad programática estas cinco marcas referentes en el sector travel precisión, segmentación, personalización y lo que es más importante y fundamental en este sector, la generación de una buena experiencia.